Hola, en el presente video tutorial explicaremos cómo ingresar a una videoclase. Para ello, deberemos ingresar a la asignatura e ingresar a la sección Videoclases y tutoría. Dentro de este apartado, encontraremos la opción Acceso a la videoclase de la semana. Hacemos un clic e ingresaremos al apartado de la videoclase. Para ello, es recomendable ingresar con el micrófono y la cámara desactivados. Una vez que desactivado estas dos opciones, haré clic en unirse ahora. De esta manera ingresaremos a las videoclases. Si nosotros deseamos intervenir, tendremos el apartado de chat, así como también podremos activar el micrófono. Bien, muchas gracias por su atención.